Zamora, eh, he sido dos veces concejal, la segunda oportunidad con mayoría. Después me nombraron gobernador de esta provincia, de profesión profesor, he ejercido mucho tiempo en el servicio público. ¿Tiene algún recuerdo bonito, simpático, relacionado con la bicicleta que nos pueda contar? Por, por cierto, yo lo, lo, lo que quiero es eh, agradecerles que. ...que me habían invitado a esta, a esta conversación... ...y más encima en una bicicleta tan, tan bonita como esta... ...que les quiero decir que, que fue, una, fue mi primer regalo... ...y mi primer gran, gran regalo, una, una mini... ¿eh? ...antes era muy difícil acceder a las bicicletas... ¿eh? ...las bicicletas se arrendaban en este caso para poder usarlas por hora Y acá atrás ya va, va una parrilla donde llegábamos al mejor amigo parado. Y paseábamos y nos íbamos a exhibir ante las lolas para poder, digamos, eh, pinchar, digamos, como se decía antes. Oiga, ¿y le tocó venir a, al centro de Talagante en algún momento? No, no tuve la experiencia por, por esta calle, por lo principal, pero sí por las la, por calles, por Palmacea, digamos... Eh, tranquilidad mucho por eh, Bellavista. ¿eh? Nosotros queremos preguntarle si ¿sí que tiene un plan de movilidad eh, sustentable para Talagante. Uf, mira, Talagante hoy día tiene un problema vial tremendo. Estamos hoy día caminando por acá, por, bicicleteando por los por ...y tú ves que es una de las pocas ciudades que la calle principal hay estacionamiento. Hoy día Talagante en las mañanas es un nudo tremendo y la las tardes vuelve a hacerlo. Uno, un traslado que lo hace normalmente en un día común y corriente en 10 minutos, digamos 5 minutos, digamos en la mañana tú de demoras 40 minutos. ¿Cree que es posible incentivar política pro bicicleta en Talagante? Mira, cuando fui gobernador eh, realizamos la primera experiencia respecto a, a una ciclovía. Se le llamó eh, vía multipropósito, ¿eh? pero solamente el nombre cambia. Pero pensamos, digamos, y lo hicimos. Y eso, la responsabilidad de mantener la ciclovía es de vialidad, cosa que no se ha hecho mucho. Pero, pero claramente hoy día, no solamente por el tema del trabajo, es importante la ciclovía, sino por la gran cantidad de personas, profesionales, estudiantes que hoy día se trasladan en bicicleta ¿Usted cree que es posible plantear un proyecto que convierta Avenida Bernardo Higgins en una vía con ciclovías? Hoy día, eh, talagante... Primero que nada ha crecido, las calles eh, se han llenado de vehículos por cierto, y es lo lógico, pero y las ciclovías internas son tremendamente necesarias, así como ciclovía y también estacionamiento de bicicleta. ¿Ya? O sea, uno no saca nada con, eh, con hacer ciclovías si no tiene una mirada corporativa. Yo voy a estudiar, si soy electo alcalde, eh, la situación de los parquímetros. Hoy día las calles están eh, privatizadas y las calles son públicas. ¿eh? Y los que transitan por la calle, digamos, son los talagantinos. Eh, ya para ir terminando esta, esta breve entrevista, esto ya un poco más anecdótico, preguntarle si le gustó esta experiencia de pedalear por el centro de Talagante. Oye, me fascinó. La verdad es que hasta ahora solamente, digamos, uno camina o en auto. Y la perspectiva, digamos, es totalmente distinta en un ciclista. Y ahí uno se da cuenta de que si hacemos ciclovías tienen que ser segura. ¿ya? Y yo creo que Bernardo Higgins es una muy buena vía, no solamente para vehículos, sino también para personas que transitan a pie. Y, por cierto, una, una ciclovía a uno de los costados que es absolutamente válida. Bueno, Marco, agradecer su presencia, su compromiso y invitarlo a que esta no sea la única vez que pedalee por Talagante porque hoy día la bicicleta llegó para quedarse, así que la invitación es a pedalear con y por Talagante. Bueno, primero que nada agradecerle a ustedes ¿eh? y agradecerle a ustedes, digamos, lo que están haciendo. Uno es una herramienta de las personas para poder llegar al objetivo que mejorar la calidad de vida. Hoy día Talagante tal debe en la calidad de vida ¿eh? y queremos en eso ser súper rigurosos y claros. ¿eh? Y ustedes, digamos, son una de las organizaciones más importantes en el país, no, no es menor. Y, y eso dice mucho que ver, digamos, que haya hay gente acá en la hoy día que quiera mejorar, digamos, eh, esta mirada. La verdad es que una experiencia hermosa, bonita, me trajo muchos recuerdos y también me aterrizó en los temas. Yo creo que no es lo mismo andar caminando por Cojines que en bicicleta. Y, y cuenta conmigo. Gracias, Let's up there.